Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a terminar nuestro bello, bello, bello nievecito, ¿no? Que lo podemos usar, ya les he dicho, para muchos proyectos, como mascotas, solitos, para acompañar a otro a otro trabajo, a un duende, a un Noel, para lo que ustedes quieran. Lo pueden agrandar, lo pueden achicar, ya es a gusto de cada uno de ustedes, ¿no? Eso es lo que le hemos dicho. Entonces vamos a terminar. ¿Cómo vamos a terminar esta esta clase? Vamos a terminar. Sencillamente vamos a vamos a cambiar de aguja porque esta aguja es muy grande. Entonces vamos a utilizar otra aguja más pequeña, ¿no? Vamos a utilizar otra agujita más pequeña. A ver, otra agujita más pequeña. Vamos a utilizar esta aguja más pequeña. El día de hoy vamos a coser la cabeza. Vamos a enseñarles a hacer el pequeño gorro, el gorro más sencillo del mundo. El más fácil y que usa... La mayoría de manualistas cuando quieren hacer algo rápido y sencillo y que no les que no les demande mucha tela, no es algo práctico y bonito. Miren, ustedes ya me es difícil ensartar la aguja. Voy a tener que comprarme esos ensartadores para hacerlo más rápido a ver, creo que ya está bien, ya está entonces sencillamente vamos a yo siempre para poder unir siempre utilizo doble hilo para asegurarme de que no se me vaya a descoser ni nada de esas cosas aunque este hilo es bien fuerte pero prefiero tomar mis precauciones, como siempre digo. Entonces, sencillamente vamos a agarrar nuestra cabecita. Miren ustedes. Vamos a agarrar nuestra cabecita y vamos a unirlo de la parte de acá. Miren ustedes, de la parte de, de del hilo, de el hilo, o sea, de la costura, un dedo hacia atrás. Un dedo hacia atrás, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo va a quedar su pechito. Entonces, agarramos de la parte de atrás, de la parte de atrás, agarramos sencillamente, miren ustedes, y qué es lo que hago. Pongo, empiezo por aquí, abajo. vamos a sacar estas cosas de aquí que se nos enredan hago siempre en mi lazada acuérdense y entonces empiezo acuérdense que tengo que hacerlo entonces empiezo empecé abajo ahora estoy poniendo arriba abajo sigo el hilo donde me quedé, arriba, vuelvo y voy jalando, ¿no? Voy jalando, voy jalando. Luego, miren ustedes, uno arriba y uno abajo. La, la costura más sencilla del mundo. Uno arriba, uno abajo y así doy todo alrededor pero voy jalando, miren ustedes, voy jalando para que, para que se una, vamos a coser un poquito más para que ustedes puedan ver cómo es la unión que va quedando, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, miren ustedes, van jalando, miren van jalando y miren cómo va quedando, miren, ¿ves? cómo se va cerrando, cómo se va cerrando. Esto llega a quedar así. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo y van jalando. Jalan bien y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Es la forma de hacer el pegado, ¿no? Acá ya lo tenemos pegado, porque si no nos vamos a demorar mucho. Acá ya lo tenemos pegado, ¿no? Acá ya tenemos todo pegado, listo. ¿Ven ustedes? Acá ya lo tenemos todo pegado y listo. Entonces, ahora les voy a enseñar a hacer el gorrito. Entonces, te quedas un momentito por acá, nievecito. Tú te vas un poquito más allá, por favor, para poder trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar qué color de gorrito, con chalina le vamos a hacer, ¿no? para que pueda hacer juego, ¿no? entonces lo primero que hacemos es medimos medimos la cabeza de nuestro si quieren lo hacen al ojo pero para las principiantas mejor medir medimos todo la circunferencia de de, de nuestra cabecita y Sencillamente después, después cortamos, ¿no? Cortamos una tela de la misma, o sea, del, del mismo tamaño, ¿no? Del mismo tamaño. que vamos a hacer? Cortamos. Cortamos. ¿Ven ustedes? Más o menos así va a quedar. Entonces... Es lo primero que tenemos que hacer. Buscamos la tela que queremos. ¿No? Medimos y dejamos más o menos el largo. Más o menos el largo que queremos, ¿no? Lo hacemos siempre un poquito más largo. ¿Por qué? Porque a esto le vamos a hacer unos cortes. Le vamos a hacer unos cortes. Miren ustedes. Le hacemos unos cortes. De un dedo, dependiendo si es pequeñito, de un dedo y medio, mejor dicho, de un centímetro, centímetro y medio o dos centímetros, dependiendo si el muñeco es más grande o es más pequeñito, ¿no? Entonces, miren ustedes, hemos cortado así, después vamos a cortar tiras, ¿no? Hasta un determinado, hasta un determinado lugar. Tiras, tiras. Tiras, tiras, tiras. Y después vamos a coser. Vamos a coser esta parte de aquí. Y si, y si no le vamos a poner nada, ¿no? En el borde, si no vamos a poner nada de adorno, cosemos, hacemos una pequeña basta, cosemos, ¿no? Y después cosemos aquí, cosa que va a quedar así, ¿no? Va a quedar así. Entonces, ya una vez que lo tenemos cosido, ya una vez que lo tenemos cosido, miren ustedes, acá ya lo tenemos. Vamos a des, des... vamos a quitarle para enseñarles cómo queda. Vamos, acá ya lo teníamos el gorrito listo, pero lo vamos a desarmar para que ustedes lo vean cómo queda miren ustedes acá ya lo hemos cosido ven ustedes ya lo hemos cosido le hemos hecho las tiras y ya queda así no esta por ejemplo esta tela se expande entonces por lo tanto va a quedar justo en la cabeza de nuestro de nuestro nievecito no después cortamos una tira cortamos una tira larga y sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente sencillamente un poquito más abajo de lo que hemos hecho las tiras no en este caso un cuadrito más abajo sencillamente agarramos y lo amarramos Mire qué sencillo es hacer este gorrito. Lo amarramos. Lo amarramos bien. Miren ustedes, lo amarramos bien. Con la misma tira del mismo color. Para que se pierda ahí en las... Miren ustedes, sencillamente va a quedar así. ¿Ven ustedes? Va a quedar así. Entonces ahora sencillamente lo va, le vamos a poner su gorro como esto como le digo esta tela se expande entonces sencillamente agarramos y le ponemos el gorrito ven ustedes qué sencillo y qué fácil? Subimos más o menos a donde queremos nuestro gorrito. Jalamos bonito, lo adornamos bonito. Si gusta le podemos poner encima, ¿no? Encima le podemos poner algún adorno. Que a ustedes le parezcan, dependiendo de la tela, ¿no? Esta tela casi ya no amerita porque tiene brillo, tiene una serie de cosas. Entonces lo único que podría ponerle es un poco de borreguito. O sea, te la borreguito acá, un color bonito para que resalte. Ahora que le falta a este nievecito que está tan hermoso, le falta su chalina. Entonces, la chalina lo que hacemos es cortar si es a cuadritos: uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadritos, de cuatro a cinco cuadritos. Lo primero que tenemos que medir es hasta dónde queremos que esté el largo de nuestro. De nuestra chalina, hasta donde lo queremos, qué tan largo lo queremos. Si solamente lo queremos aquí, entonces será, ¿no? Solamente hasta aquí. Pero si lo queremos más largo, ya depende de ustedes, qué largo quieren y sencillamente hacen eso, ¿no? Por ejemplo, acá ya le hemos hecho su chalina. Si quieren ustedes también a la chalina le cortan tiras, si gustan le cortan tiras ¿No? si gustan le cortan tiras y también lo ponen y queda así también adornado pero en esta oportunidad yo no he querido hacerle las tiritas solamente las tiritas se las hemos hecho en el gorrito y acá solamente hemos, hemos cortado nuestra chalina hasta donde queremos que sea nuestra chalina miren ustedes Sencillamente hemos querido que su chalina sea sencillamente así. Entonces, amigas, así terminó la clase de nuestro, de nuestro nievecito. A ver, vamos a acomodar el gorro. Vamos a acomodar el gorrito. Vamos a acomodar nuestro gorrito. Nuestra carita miren ustedes, acá le hemos pintado la boquita de rojo entonces amigas este ha sido la clase de nuestro nievecito ustedes lo pueden hacer con el color que deseen no pueden hacer su combinación de los colores que ustedes deseen pueden tomar cualquier tipo de tela cualquier tipo de tela pueden tomar para hacer su chalina ...para hacer lo que ustedes deseen... ...entonces amigas... ...así terminó la clase del día de hoy... ...espero que haya sido de su agrado... ...y espero que les sirva para muchos proyectos... ...como les digo... ...pueden hacerlo más pequeñito, más grande... ...ya de ustedes depende... ...cómo... ...le hacen los detalles... ...recuerden que nosotros le damos los medios... ...pero ustedes con sus hermosas manos... ...y sus hermosas creaciones... Pueden hacer infinidad de cosas. Recuerden que toda artesana tiene arte en las manos. Tiene mucha imaginación. Y nosotros solamente le damos los medios. Y ustedes ponen toda la imaginación, amigas mías. Hasta otra clase, chicas. Bye.